Haciendo malabares para bajar la traquicardia Depre porque las pastillas me han bajado la guardia Chico listo porque intuye que algo falla Pero se agrava el problema solo en muy gilipollas Mísero, corona de espinas, miocardio roto Mudo ahora que luto a pasar a responder por nosotros Mudo la piel porque no quiero verme, coño No abro la puerta por más que arañe la pared del monstruo me los he vuelto a poner rojos Aguanto el humo dentro Por si las cenizas vuelan pronto Mientras tanto te podrías ir haciendo otro Por más que junto pedazos me recompongo no me entienden porque ni yo me lo explico Compensando en la farmacia este desequilibrio anímico Irresoluto, quebradizo, negativo ¿Te crees que sé lo que hago? ¿Que me pongo? ¿Que me quito? Al diablo, si no me aguanto yo me aguantará la soga Los dientes apretados por la tiritiritona Acojonado porque ha dejado de ser broma Sé que mi niño interior aún vive, oigo como llora Lo tengo pero no funciona, entonces ¿para qué lo quiero? Estoy aquí para hacerme daño, no dinero Agitado por la pena como un sonajero Me da miedo dormirme por, por si, si vuelvo a soñar que me muero Por si se me va de las manos Con la espina a punto de tocar en órgano vital Estamos cuando el calor como las ratas Abandona el barco Renes de esta gelidez de mediados de mayo El último trozo de playa donde la aula rompe ¿De qué pretendo huir si soy mi propio jodido parrotes? Arrastrándome para esconderme en el bosque Malherido porque es he una brecha a base de roces, eh.